a esta patrulla de la Policía Nacional en una situación que pudo haber generado una tragedia. Resultó herido un miembro de la patrulla eh, con un rozón de, de una bala en el cuero cabelludo. Si hubiese sido una pulgada más bajita, ese policía no estuviera contándolo. Vamos a ver ese video, señor director que él, él, él, él se bajó un momento y le dijo al policía que, que ese mueve y tú y que se bajan con la pistola. Ahora vamos a aplicar la mano. Todo policía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A给我, a 근데基本, a Mira, mira, una copeta de la guagua, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, suelta levanta, se levanta! ¡Suelta, se levanta, fuerte! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Bueno, ahí está esta situación que se generó con este eh, pelotero de las Estrellas Orientales, Wilfring Obispo, y que terminó con la suspensión del pelotero. Hablando de toque de queda, vamos a ver, señor director, este... Este escrito que realizara eh, el hijo de nuestro compañero Pedro Fernández, Rick Fernández, de la hermana página Contacto 56, Rick habl eh, habló de que en este escrito, que usted lo puede ver más amplio, en Contacto 56, que luego de tener más de siete meses en cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, los sectores populosos de San Francisco de Macorís han demostrado no respetar el toque de queda con sus actos vandálicos y festivos. Un sinnúmero de sucesos adornan en estos meses que para alguna persona han sido una escena de terror. En innumerables ocasiones hemos sido eh, del, de la vista de todo el país con situaciones con, generadas como en el caso de la rubia, del toque de queda y de otros actos que se han desarrollado dentro del mismo. Aquí hemos tenido momentos en que el toque de queda se trabaja de una manera eficiente. En el caso de los que trabajan ahora mismo, el toque de queda no estamos viendo un trabajo mayor, solamente alrededor de una hora, hora y media en, un, en una caravana que es lo mismo, que va por los mismos sitios. Y si en algún momento se sale de ese recorrido que es el mismo, entonces usted lo puede seguir por donde va a través de una de las páginas que siguen eh, el desarrollo del mismo a través de uno de los muchachos reporteros que está trabajando el desarrollo del toque de queda de esta caravana, que es la que se hace. Se trabaja alrededor de hora y media en la misma. Diez y media de la noche, once, ya eso se ha terminado. Y entonces solamente queda algún retén que se pueda dejar en, la, en las entradas, pero... Eh, de, posteriormente a eso los sectores populares están sueltos a su libre albedrío. Vamos a ver este video de una de esas situaciones difíciles en un sector en medio del toque de queda. Chivo, Romo y que no hay es, Esa lo que es, la situación. que gobierno si lo que es, ¿Qué es lo que es? De queda? ¿Qué es lo que, es? ¿Qué es lo que toque de queda? a partir del 3 de diciembre que que se cumple este estado de emergencia actual si va a dejar el toque de queda va a tener que ponerse los pantalones en algún momento se ha agregado a la, a, al, al ejército al, a este trabajo del toque de queda quizás eso o medidas más drásticas pero tienen que tomarse si se va a dejar el toque y si no, al dios que reparta el chicle. Entonces, vamos a ver este caso sucedido en Nagua. Desconocidos incendiaron la visita del presidente de la sala capitular del ayuntamiento de Nagua, el regidor Leo dante Vamos a ver, señor director, primero el... En este video tenemos dos de este caso. El primero, el reporte que nos trae nuestro compañero Félix Vargas sobre lo que sucedió en esto y luego vamos a ver esta otra de esta cámara de seguridad que captó el momento en que se produce el incendio de este vehículo y una persona que escapa del lugar. Vamos a ver eh, este hecho de este incendio, de esta yipeta del presidente de la sala capitular de Nagua. Vamos a ver entonces en el 3, señor director, la, el reporte de nuestro compañero Félix Vargas. más o menos mañana, la alarma de la guagua se activó y los vecinos me llamaron. Yo me levanté cuando me dicen que la guagua está cogiendo fuego. Cuando nos percatamos que en realidad la guagua estaba cogiendo candela. La guagua estaba prendida, no sabemos qué pasó, si le incendiaron o si tuvo un circuito. Pero los electricistas dicen que no hubo un circuito que producir están todos y nos matan con no fuego. Es decir que posiblemente haya que y el carro. ¿Tiene tienen la verdad? no tengo pero a lo mejor por detrás sí porque sabe que estamos en posiciones políticas y hemos tenido ciertas dificultades con, con algo por ahí y hemos tenido amenazas a más de personas amenazas de muerte y pensamos que puede haber mano criminal en el país. ahora mismo acaba de llegar la policía científica el Santo Domingo Ahí está este hecho de eh, Nagua. Esperamos que las autoridades puedan determinar. En principio, Leodán eh, había dicho que él no tiene enemigos, sin embargo, ahora dice que eh, hay la posibilidad de que sean eh, gente de otros partidos que lo adversaron en las pasadas elecciones.